Perfecto, director, ¿cómo estás? Listo. Ya se está grabando, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Le ponemos me... pausa? Si quieres, uh, ponle pausa ahorita. Y ahorita que empecemos, ya le. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. A nombre de Arturo Aubry, director de calidad del distrito 34, te doy la más cordial bienvenida a este primer webinar el primero de una serie de muchos que vamos a tener durante esta gestión, con la sola finalidad de que tengas tu información a la mano, que tengas todo lo mínimo necesario, indispensable, para que desarrolles una actividad completa, plena, satisfactoria. Toastmaster es una experiencia de vida, y tenemos diversas actividades durante toda la gestión. Y bien, estamos arrancando nuestra temporada de concursos. Justamente agosto es uno de los meses más emocionantes de cualquier periodo, en todas las gestiones. ¿Por qué? porque empieza oficialmente nuestra temporada de concursos. Y en agosto, todos y cada uno de los más de 270 clubes que tenemos en el distrito 34 tendrán que realizar su concurso. Y los concursos, a pesar de que en esencia son los mismos siempre en cuanto a las reglas, hay siempre modalidades se cambian, algunos aspectos importantes que debemos de conocer. Eh, se, se anunció recientemente a través de la Junta del DEC que esta temporada de concursos van a ser virtuales. Es decir, ya tenemos más de un año habituados a la parte virtual, entonces tenemos que estar perfectamente claros de cuáles son esos detalles finos que debemos de conocer, las cosas que debemos tener cuidado para no omitir o no cometer algún error. Y para ello, el día de hoy, nos engalanamos porque recibimos a una Toastmaster muy querida por el distrito que nos va a estar compartiendo información de valor justamente para ello para que nos vayamos afinando y tengamos claridad en cómo debemos de operar para ello. Te voy a solicitar que en la parte de preguntas y respuestas vayas interactuando, vayas escribiendo, me vayas poniendo tus comentarios, nuestra ponente va a dar su exposición y al final tendremos un espacio para interactuar y hacerle y hacerle las preguntas que tengas tú para que todo quede perfectamente claro. Nuestra ponente de hoy, ella tiene un lema personal, desbloqueando el potencial humano. Es social Toastmaster desde julio del 2018. Ganadora de concursos de evaluación, Table Topics, oratorio en español a nivel club. Conoce perfectamente de lo que nos va a hablar porque ha estado en todas esas modalidades. Es Paz Director de, del, área, del área I4 en el periodo 2019-2020. Paz President del Club Techa Capan en 2019-2020. Y Paz President del Club Atenas 2020-2021. Tiene en su haber haber sido sponsor y mentora de cuatro clubes. Por actividad profesional, ella es licenciada en psicología y tiene experiencia en capacitación y desarrollo de equipos. Creadora del programa Cuando seas grande, enfocada a apoyar a jóvenes a descubrir su pasión y misión para elegir una carrera universitaria. Especialista en la norma 035 y clima laboral, aplicable en hotelería y restaurantes. Tallerista y conferencista aplicados al taller de equipos de trabajo. Es miembro de la Comunidad Internacional de Coaches y Especialistas de Desarrollo Humano desde el 2015. Es coach de vida certificada de, por, a través de la Human Coaching 2015. Locutora de radio en Exa Jalapa, 98.5 para que la escuchen. Bueno, pues fue 2019-2021. Apasionada de los negocios, actualmente socia mayoritaria de Culinaria Ceballos, servicio de catering y eventos especiales. Es todo esto en el 2021 que está corriendo. Creadora de la empresa Life is Now, dedicada a la creación de talleres y cursos de desarrollo humano 2016. Y candidata a la Diputación Local de Jalapa, número, número 11, en el año 2021. Todo esto es parte de su gran trayectoria, nuestra compañera. Pero lo más importante es que es Toastmaster. Y al de ser Toastmaster, pues habla, habla por sí sola de su gran calidad de servicio y sus ganas de estar aquí con nosotros para aportar valor. Solicito que cada quien mande la vibra, el aplauso no lo va a poder escuchar, pero la energía llega. Por supuesto que la energía llega. Recibamos en este escenario a nuestra DTM, Carolina Ceballos Cuevas. Carolina, muy buenas tardes, bienvenida, un placer que estés inaugurando esta sesión de webinars. La primera que va a estar aquí de muchos compañeros que van a estar aportando. Y pues bueno, el escenario es tuyo. Puedes compartir pantalla, como lo escuchaste, yo estaré tomando nota de las preguntas. Y estamos ávidos de escucharte, de aprender esta tarde contigo. Diviértete, que el escenario es tuyo. Muchas gracias, Juan Ernesto. Y sobre todo, muchas gracias a todos los socios del Distrito 34 que están hoy aquí para aprender de los esenciales de los concursos de Toastmasters International. Sabemos que un concurso es muchísimo más allá de llegar un sábado por la mañana, un jueves por la tarde o cualquier día que haya sido elegido para celebrarlo y ver a los ponentes dar sus mejores discursos, dar las mejores evaluaciones. Ello conlleva de un gran trabajo en equipo que... Trata más o menos de un mes, dos meses y trabajo arduo para que la logística y la creación de cada concurso sea excelente. Y que entonces quienes nos visitan fuera de Toastmasters se den cuenta de la calidad de la organización a la que pertenecemos. Voy a compartir mi pantalla para iniciar con este webinar. ¿No? Entonces queremos que tú tengas todas las herramientas necesarias para que el día de tu concurso o en la preparación del mismo no tengas ningún inconveniente, que no tengas dudas, que tu concurso fluya de una manera tan clara y tan normal que al final, aunque no todos podrán ganarse el primer lugar, queden satisfechos de haber participado en un gran concurso. Los concursos tienen muchos objetivos. Desde mi perspectiva, un objetivo muy, muy especial que veo en los concursos es que podemos llevar invitados. Y cuando nosotros llevamos invitados a nuestros concursos, podemos hacer que las personas que no conocen de Toastmasters se enamoren de ella por escuchar grandes discursos y grandes participaciones, pero sobre todo por ver la gran organización que hay detrás de un evento. Y que si tú eres nuevo en Toastmaster y dices, no, pues es que yo nunca he estado en un concurso, yo nunca he participado en un concurso, esta conferencia es para ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor quieres saber de qué se tratan los concursos en el Distrito 34 para animarte a participar o para animarte a levantar la mano en tu club y decir, estimada presidente, presidenta, yo me quiero dedicar este año a organizar el concurso de evaluación. Entonces, qué bueno que estás aquí y te doy la bienvenida. Vamos a iniciar. Esta es, esta es la información que vamos a repasar este día, información general. Un tema de la elegibilidad, preparación de los concursantes, la preparación de los oficiales del concurso y las recomendaciones para concursos virtuales. Te recomiendo que ahora que tú estás poniendo atención a este webinar, no te distraigas tomando notas, no te distraigas con, con guardar la información porque de parte del distrito se preparó esta presentación para hacértela llegar a ti y que cuando tengas dudas en el momento de, de organizar tu concurso, lo puedas ir viendo a través de este programa. Iniciando con las categorías. Tenemos para el periodo 2021-2022 en el Tristito 34, en el primer semestre, el concurso de oratoria en español y el concurso de Table Topics en inglés. En el segundo semestre están los concursos de discursos en español, eh, perdón, evaluación de discursos en español y el International Speech Contest. Entonces, esos anótenos ya está el periodo de discursos, de concursos y empezamos con el primer trimestre pero esta es la única ocasión en la que este webinar se dará, por lo tanto te recomiendo que estés muy atento para tomar nota de lo que será en el primero y en el segundo semestre. Las fechas del primer semestre a nivel club es todo el mes de agosto, en área todo el mes de septiembre, en división todo el mes de octubre y las semifinales del distrito serán el viernes 12 de noviembre, eh, a las 7 p.m. serán las divisiones A, B, C, D, E y F. Y el sábado 13 de noviembre a las 10 a.m. la división G, H, I, J, K y L. Las finales del distrito todavía no hay hora por cuestiones de logística de tal evento, pero serán el viernes 26 de noviembre. De acuerdo como lo acaba de mencionar nuestro amigo Juan Ernesto, en la última junta del DEC se ha establecido que todos los concursos de área, división y distrito serán virtuales. Las fechas del segundo de semestre son en club inician en febrero, área marzo, división en abril. Las semifinales del distrito serán el viernes 6 de mayo eh, para la división A, B, C, D, E y F y el sábado 7 de mayo para la G, H, I, J, K y L. Las finales del distrito serán en el mes de mayo pero aún está la fecha por definir. Entonces, manténganse atentos, pero nos importa trabajar en este momento con el primer semestre. O sea que estamos en este mes de agosto, ya están corriendo los concursos y esperamos que ustedes ya tengan agendada la fecha del concurso de su club. Si tenemos directores de área, que ya tengan los concursos de su área programados y de divisiones también, para ver quiénes serán los contendientes a nivel distrito. El proceso de selección para, el área, para los concursos, cuando se celebra un concurso, generalmente hay dos, tres, cuatro participantes, pero hay ocasiones en las que los clubes solamente tienen a una persona interesada en participar. Si se celebra un concurso y solamente hay una persona, es necesario que el concursante participe con todas las reglas del, de, del reglamento, valga la redundancia, de Toastmaster. ¿Por qué? Porque si el concurso se está celebrando, debe tomarse en cuenta que no exceda el límite de tiempo o que no lo haga por debajo del tiempo requerido, que cumpla con los temas de elegibilidad, de originalidad y todo ello. Entonces, si en tu club se registraron cinco personas para ese concurso y de repente solamente llega una, recomiendo y sugerimos que el concurso se lleve a cabo con todas las reglas para que entonces tengamos un socio en el siguiente nivel que ha ganado su lugar de manera real. A todos los clubes que están activos se les permite elegir a sus concursantes por cualquier medio. Puede ser designación, votación o concurso. Lo que decía anteriormente es que si tu club decidieron que una persona era la que quería participar y ustedes se eligen no hacer concurso, entonces hacer la designación por parte del comité o votarlo en el club. Pero si ustedes ya han decidido llevar a cabo el concurso, entonces no se puede echar para atrás. El concurso debe llevarse a cabo. Todos los clubes pueden enviar concursantes a nivel área sin importar el idioma del club. Y se debe notificar entre dos y seis semanas antes a todos los concursantes del lugar y la fecha de la lectura de reglas para que entonces nuestros concursantes estén listos y preparados para que no lleguen tarde y puedan estar ahí. Eh, a nivel área, son ocho semanas antes del concurso cuando tenemos clubes activos. Por ejemplo, a nivel área, si existen... Cuatro clubes activos o menos se enviarán dos concursantes de cada club que pueden participar en el concurso de área. Pero si tienen menos de cuatro clubes, si tienen más de cuatro clubes, solamente participará una persona. A nivel división, igual cuando las áreas asignadas tengan cuatro o menos, cuatro áreas o menos en cada división, irán dos concursantes por área al concurso de división. Si es el caso contrario, entonces solamente irá un concursante por área. Y todos los ganadores de las divisiones, solo el primer lugar participará en el concurso a nivel distrito. El tema de la elegibilidad para un concursante, para ser concursante u oficial de un concurso. No es sencillo, no todos podemos ser oficiales de concurso, desafortunadamente no todos pueden ser concursantes, ¿por qué? Porque existen temas que Toastmaster es muy especial y que deben tomarse en cuenta. Para la elegibilidad de los concursantes es indispensable que sea un socio pagado, que pertenezca a un club que se encuentre en buena posición debe mantener la elegibilidad en todos los niveles del concurso. O sea, si en algún nivel se determina que un concursante no cumplía con los requisitos, que no tenga la membresía pagada o que haya, sido haya un tema con estos, estos aspectos, el concursante será descalificado. Así haya llegado ya a el nivel distrito. Para los concursos de oratoria y el International Speech Contest, les quiero explicar esto como un paréntesis. El concurso de oratoria en español no tiene un manual tal cual que nos envíe la sede, pero de acuerdo a los reglamentos de los concursos, todos los concursos que se quieran nombrar por parte del distrito se deberá nombrar de acuerdo a un manual que sí exista. En este caso, el International Speech Contest es el que se asimila y asemeja con el de oratoria en español. Por lo tanto, las reglas de uno y otro son las mismas, tomando en cuenta que el de oratoria ocupa el reglamento del International Speech Contest para llevarse a cabo. Entonces, para participar en el concurso de oratoria en español y el International Speech Contest, debes haber completado seis discursos del manual de comunicación competente o haber obtenido certificados de finalización de nivel 1 y 2 de cualquier trayectoria pathways. No puede ser que estés en el nivel 2 y que todavía no lo hayas finalizado. Debe ser hasta que tu vicepresidente de educación haya enviado el certificado de finalización que tú podrás inscribirte a un concurso de Toastmasters de Oratorio en Español o el International Speech Contest. Tenemos manos levantadas. Les agradezco si pueden ir escribiendo en el chat las preguntas para que al final podamos ir respondiendo una por una de manera pausada. En temas de legibilidad. Hay clubes nuevos, sabemos que se abren clubes nuevos todo el tiempo en nuestro distrito y sabemos que los socios fundadores tienen la oportunidad de participar en estos concursos siempre cuando estos clubes hayan sido fundados a menos de un año antes del concurso que se está llevando a cabo. Y si es así, ellos podrán participar en estos concursos sin la necesidad de haber cumplido los requisitos anteriores en cuestión educativa. Las personas que quieran ser candidatos para ser oficiales de distrito, ya sea directores de área, de división, crecimiento, calidad, eh, directores del distrito, no podrán participar en los concursos como jueces, escrutadores, control, cronometradores, toastmasters, presentadores de sesiones, oficiales de asambleas, vaya, ningún rol dentro de un concurso puede ser desarrollado por ninguno de estos socios que tengan la intención de participar. Sabemos que estamos en el mes de agosto y no sabemos, a veces no sabemos, pero muchas veces sí sabemos que en el siguiente año nos queremos postular para ser candidatos de división, candidatos de área o directores del distrito. Entonces, si ya lo sabes, te sugiero que para no afectar ese tema en tu campaña, no aceptes ningún rol dentro de un concurso Toastmasters. Eh, los socios que pertenezcan a más de un club pueden participar en todos sus clubes, pero solamente podrán elegir un área para seguir contendiendo hasta, hasta el distrito. Eh, para todos los, los, los jueces necesitan ser socios pagados, necesitan estar al día con sus membresías. Y para ser juez principal, juez votante o juez de desempate, es necesario haber sido socio pagado por al menos seis meses. Haber completado seis discursos del manual de comunicación competente o igual tener el nivel uno y dos de cualquier trayectoria pathway. Esto es para los jueces. Los concursantes. Escribir un, un discurso, escribir un, un discurso en español, en inglés, prepararte para, para un concurso de evaluación, prepararte para un table topics en inglés. No es sencillo. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ensayar y ensayar y ensayar. Pero a veces los nervios nos ganan y puede que existan disputas al final de cada concurso por algunos temas que los socios que se animan a concursar no conocían. Es importante que quienes sean jueces en jefe tengan en claro estos aspectos para evitar cualquier situación y cualquier problema y que se les haga saber a cada uno de ellos. Los tiempos, los tiempos máximos y mínimos entre cada cada concurso son los siguientes. En oratorio de español, que es un tiempo estimado de 5 a 7 minutos y tendrán 30 segundos hacia abajo y 30 segundos hacia arriba para no ser descalificados. En table topics, entre 1 y 2 minutos, mínimo 1 minuto, máximo 2.30 minutos para no ser descalificados. En el International Speech Contest es la misma regla que en oratoria en español y en evaluación son de 2 a 3 minutos con un mínimo de 1,30 minutos y un máximo de 3,30 para no ser descalificados. Esta regla es primordial. Si por lo menos estamos hablando de un segundo menos, un segundo más de lo que está en esta lámina, el socio deberá ser descalificado. Aunque nos duela el corazón, aunque nos duele en el alma, pero debemos tenerlo en claro, ¿por qué? Porque un gran orador sabe respetar los tiempos. Entonces, cuando concursamos sabemos que no todo puede ser perfecto, pero esperamos que no existan descalificaciones en esos concursos por tiempo. Tema y originalidad del discurso. Para el International Speech Contest y el concurso de oratoria, el tema es libre. Cualquier persona podría venir a hablar de su película favorita, de cuando aprendió a manejar, de que ama a sus perros, de cualquier tema. Ese no es, no es limitante para un concurso Toastmasters de oratoria y, y, e International Speech Contest. Eso sería a, a menos que se tuvieran en cuenta otros concursos, que no es el caso en este momento. Para los discursos de Table Topics, será el tema determinado por el presidente del concurso. Ya lo saben se tendrá las preguntas en algunos sobres, en un lugar secreto, y se elegirá cuál es el tema en ese momento para el concurso. En evaluación, las evaluaciones se limitarán a ser orales para el discurso muestra únicamente. O sea, no podemos llegar a decir, es que yo en las sesiones he visto como que te falta el aire. Eso ya no es el discurso muestra. Tenemos los concursantes de, eh, de evaluación están muy presentes y muy, muy centrados en solo evaluar el discurso muestra. En, el, en ninguno de los, de los concursos debe haber un máximo del 25% dedicado a citar, parafrasear o hacer referencia a otras personas. Si en tu discurso del International Speech Contest quieres citar a Mahatma Gandhi, lo puedes hacer, pero cuidar que no pase del de 25% de tu discurso. Y si estás haciendo citas y referencias, deberás indicarlo dentro de tu discurso para que entendamos que ese tema de originalidad está cubierto y que no estás haciendo uso indebido de información que no es tuya. No puedes hacer referencia a otros concursantes ni otros discursos pre presentados. Es decir, si tú estás presentando tu discurso y sabemos que a veces nos gana el nervio y a veces pues hay que improvisar un poquito, entonces no puedes decir. Como nos acaba de decir el concursante anterior, hay que cuidar la naturaleza. En ese momento, la persona podría ser descalificada. Bueno, será descalificada. Se puede descalificar a un concursante por elegibilidad originalidad, por hacer referencia a un discurso de otro concursante, y sobre todo si la persona no asiste a la lectura de reglas y no está presente cuando el Toastmaster empieza a dirigir el concurso. Si estamos hablando, por ejemplo, que a nivel distrito teníamos un primer lugar de la división A y el socio de la división A, no llegó a la lectura de reglas y llegó tarde al concurso, entonces el segundo lugar ganador de la división A deberá estar listo para tomar su lugar en el concurso del distrito. Sí, también se puede descalificar a un concursante porque no cumpla con los tiempos determinados en cada categoría, como los mencionamos hace rato. Las protestas. Las protestas son un tema delicado, son un tema sensible, pero que suceden. Y si vas a, a ser juez de un concurso, si vas a ser presidente de un concurso o concursante, es necesario que tengas en cuenta que las protestas son un derecho de todos los concursantes, pero también son una obligación del juez principal. entonces Hay que tratarlas antes de todo lo que dice en esta lámina, antes de, de ello hay que tratarlas con mucha delicadeza, mucho cuidado, ¿por qué? Porque tenemos socios que pues, se tienen susceptibilidades, etcétera, entonces hay que cuidar muy bien la información que se da y cómo se manejará. Lo que sugiere el reglamento es que las protestas pueden ser realizadas únicamente por los concursantes o los jueces votantes. Puede ser por elegibilidad, originalidad o por hacer referencia a un discurso de otro concursante. Si tú vas a concursar y escuchas que un socio dijo como en el discurso anterior, tienes el derecho de acercarte con tu juez principal y decirle lo que estás escuchando. O si el juez votante escucha que ese, pues todo ese discurso ya lo había lo había oído en algún otro lugar, en YouTube, en Facebook o en cualquier espacio, entonces también puede levantar la mano y solicitar una protesta. No se tomará en cuenta la protesta de nadie más. Personas del público, socios de los clubes, presidentes de los clubes, si el director del área, el director de la división, al mismo director del distrito no forma parte de los jueces o forma parte de los concursantes, no podrán levantar protesta. Se debe presentar al juez principal o al, o al Toastmaster en el concurso antes de que se den los resultados. Antes de que ya vayan a dar los resultados, que el juez principal se acerque con el Toastmaster, ya sabes, que le diga, ya le envié los resultados, estimado Toastmaster. Antes de que eso suceda, si quieres hacer una protesta, es el momento. ¿Qué va a pasar? Pues entonces se llevará a cabo una disputa entre los jueces y el presidente del concurso. Se le dará la oportunidad al concursante de responder las preguntas que tengan los jueces y la descalificación del concursante al que se le, se le dio la protesta solamente procede cuando la mayoría de los jueces votantes lo aprueban. Es decir, si protestas, dependerá del criterio de los jueces en ese momento para saber si es válida o no es válida la, la protesta. Desde mi perspectiva, yo les sugiero... Que sí seamos muy cuidadosos, que de verdad no tomemos, no sea un momento como de, ay, como yo tengo un tema personal con ese socio, con esa socia, voy a hacer protesta, voy a hacer protesta. Hagamos que los concursos sean limpios, que los concursos sean espacios de crecimiento para todos nosotros y que se lleven a cabo de la mejor manera posible. Los oficiales del concurso. ¿Cuántos oficiales hay que tener? Cuando, yo cuando cuando inicié como, como vicepresidente de educación en el Club Atenas, no es cierto, no era vicepresidente de educación todavía, era de afiliación, y mi vicepresidenta de, de educación me dijo, Caro, te voy a encargar que organices el concurso de Table Topics. Y yo dije, ah claro, porque a mí me cuesta mucho trabajo decir que no, dato, que no necesitan, pero aquí se los dejo, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi vicepresidenta de educación y con mucho gusto que yo iba a organizar el concurso. Y cuando estaba preparando mi concurso me di cuenta que no tenía idea de cuántos jueces necesitaba, de cómo se leían las reglas, no tenía idea de absolutamente nada. Y tampoco hubo en ese momento un webinar como este en el que yo pudiera aprender o darme una idea más general y amplia de lo que es y cómo se lleva a cabo un concurso. Pero por ello queremos darte también estos puntos que son muy esenciales para que tengas este, este concurso bien. Para nivel club necesitas un Toastmaster. Bueno, todos necesitan un Toastmaster, evidentemente, un juez principal. A nivel club se recomienda que sean al menos cinco jueces votantes y un juez de desempate, dos escrutadores y dos cronometradores. Pero es necesario que tu juez de desempate se mantenga siempre confidencial. ¿okay? Siempre mantener confidencial mm -hmm. a tu juez de desempate. Y los dos cronometradores tienen tareas asignadas muy específicas que te voy a comentar más adelante. A nivel área, sugerimos que tengas al menos cinco jueces votantes, el Toastmaster del concurso, el juez principal, el de desempate, dos escrutadores y dos cronometradores. A nivel de división, se sugieren al menos siete jueces votantes, un Toastmaster, un juez principal, uno de desempate, dos escrutadores y dos cronometradores. Y el juez principal, los jueces votantes y el juez de desempate no deben ser socios de ninguno de los clubes, a, de los concursantes a nivel división. Esto es a nivel división, en tu club sí pueden ser socios de tu club. Pero a nivel división hay que cuidar que no, no sean de los clubes que van a participar porque entonces hay conflictos de intereses y hay problemas y nosotros no queremos tener problemas en los concursos, queremos que sean concursos muy bonitos. El control del tiempo. Esto es lo que te decía hace rato. Hay cronometrador 1 y cronometrador 2. El cronometrador 1 es la persona a la que le vamos a dar el cronómetro para registrar el tiempo de cada concursante. Y el cronometrador 1, solo el cronometrador 1 envía la hoja de registros de tiempos al juez principal. Él será... pues considerado como si fuera el cronometrador principal. El cronometrador 2 utiliza el cronómetro, pero solo se va a encargar de mostrar los colores verde, amarillo y rojo. El cronometrador 2 no envía la hoja de registros a el juez principal. El tiempo comenzará a medirse cuando comience la comunicación del participante, verbal o no verbal. Si presentan, por ejemplo, en Table Topics, y a continuación, este, Juan Ernesto, ¿no? Juan Ernesto, la pregunta tal. Y Juan mm -hmm. Ernesto inicia con su participación y está en firmes y no se mueve, pero inicia a mover una mano y todavía no habla, en el momento que la mano se mueve, comienza a correr el tiempo. En caso de que exista alguna falla de tiempo en el equipo del control de tiempo al orador, se le otorgarán 30 segundos adicionales antes de ser descalificado. Es decir, si el cronometrador 1 o el cronometrador 2 perdió el internet, se le apagó la cámara, se le apagó la pila de la computadora, lo que haya sucedido, entonces el orador tendrá, tendrá el beneficio de recibir 30 segundos adicionales para terminar su discurso y que no se vea afectado en la, en la pauta del tiempo para la descalificación. Se sugiere que el cronometrador use el fondo virtual y cubra su cámara para mostrar solamente este. Um, um, sería más o menos así. Yo pongo mi dedo ahí y solo se ve el fondo virtual y ya no me veo yo. No queremos ver, los queremos mucho sabemos que son muy guapos, pero no es necesario que el cronometrador nos muestre su cara durante el concurso. Ya, ahora parezco una bata. Parezco una A ver, un segundo. Ahí está. Recomendaciones para los concursos virtuales. Estas recomendaciones fueron elegidas muy minuciosamente por nuestro director de calidad del programa, Arturo Aubry. Y se, se les queremos mostrar porque llevamos un año de experiencia haciendo estos concursos. Un año en el que hemos aprendido, ha habido errores, ha habido fallas, ha habido descontentos, ha habido muchas situaciones y queremos que este año no suceda lo mismo. Queremos que este año los concursos virtuales se lleven a cabo de la manera más profesional posible y que cada uno de ustedes se sienta satisfecho al momento de cerrar. Y cuando dicen, siendo las 12 del día con 5 minutos, doy por finalizado el concurso de la división B. Que ustedes se sientan satisfechos de saber que todo corrió de la mejor manera posible. En los procedimientos generales, cuando sabemos que existe un tiempo incómodo, un tiempo incómodo en el minuto de silencio entre los participantes, ¿no? y que cuando uno es máster de estas situaciones, y les dices, un minuto para jueces, y, y estás así como de, veo la cámara, veo por acá, leo por acá, no sabes qué hacer, bueno, se te permite que, compartir contenido que no tenga sonido, puedes compartir alguna imagen que diga, Gracias por esperar, un minuto para jueces, alguna imagen que pueda ser más o menos ese minuto para ti y para las personas que lo están escuchando. El Toastmaster que presenta el concursante debe eh, abrir su cámara y su micrófono y decir, listo. O sea, le deberás preguntar tú como Toastmaster al concursante 1, 2, 3, 4, 5, 6, que pueda abrir su cámara y su micrófono y que diga, listo. Hasta que diga, listo, entonces se podrá dar por iniciado el, el discurso o la evaluación que esté por dar. Las boletas de jueces... Pueden ser enviadas completas sin los puntajes o solamente con la parte inferior que sea llenada y firmada. Puede ser este, de manera digital y si son válidas las capturas de pantalla o las fotografías de la boleta. Porque tampoco nos queremos poner especiales, no así de que no y me lo escaneas y me lo manos por correo, porque lo que queremos es darle agilidad al concurso. Los jueces no deben considerar la calidad y el audio del video en sus votaciones. La boleta no lo trae. Y nosotros, si vamos a ser jueces, debemos ser jueces únicamente del discurso que nos está presentando el socio. En forma y fondo. Es lo único que vamos a calificar. Señores jueces, en jefe de los concursos. Por favor, dejen esto muy claro, porque en ocasiones, pues sabemos que la tecnología, el internet, no falta que pase este, el que vende el, del, el de los plátanos, el que hace, ¿no? no faltan esos detalles, y eso no está dentro de la boleta para elegir al mejor orador del Distrito 34. Los jueces y los escrutadores deben permanecer anónimos, o sea, si yo fuera escrutadora y me conecto como Carolina Ceballos, está bien, nadie va a saber que yo voy a escrutar, ser escrutinio de, de, este, de este concurso. Los que sí deben renombrarse en el concurso es el juez principal, el Toastmaster y los cronometradores. Van a poner, por ejemplo, si yo fuera eh, Toastmaster de ese concurso, sería Toastmaster Carolina Ceballos. ¿no? O juez principal, Carolina Ceballos, cronometrador 1, cronometrador 2, Carolina Ceballos. Y antes, antes de empezar el concurso, confirma que todos los concursantes y que todos los oficiales están presentes. No basta con ver que hay un espacio en el Zoom donde aparece nuestro, nuestro nombre y que aparezca lo mejor que no está mi cámara, Asegúrate que está viendo y que está escuchando el concurso que está por iniciar. Los conflictos. Los conflictos existen y existirán por la eternidad. Pero qué bonito cuando existe un reto que nos hace crecer y que sabemos que la siguiente ocasión no vamos a tener una dificultad. El juez principal es el que determinará cuánto tiempo se puede detener un concurso por fallas técnicas. Fallas técnicas grandes y complicadas o fallas técnicas muy pequeñas. El juez principal dirá, tenemos 30 minutos para resolver esta situación, tenemos 5 minutos o tenemos 1 minuto. Y esa será la responsabilidad del juez principal. Si un concursante, esto se dio mucho en, en concursos anteriores, pierde la conexión y posteriormente la recupera, él debe retomar su discurso en el punto en el que se quedó. Si ustedes van a ser o van a fungir como Toastmasters del concurso, deben estar más atentos que nunca a los discursos de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque será el Toastmaster quien le indique cuál fue la última palabra o la última oración que mencionó antes de perder la conexión, para que entonces el concursante retome su discurso desde ahí. Se debe establecer un procedimiento para lidiar con las protestas. Sugerimos que en Zoom se utilice el Break Up Rooms para que los jueces puedan ingresar a esa sala, tomar sus decisiones o hacer un grupo de WhatsApp y por ahí llevar a cabo la discusión y después permitirle al concursante dentro de ese espacio. No debe ser como que pues, exhibirlo con todo el mundo y así en este Breakup Rooms o en ese grupo de WhatsApp, llevar a cabo las preguntas para el concursante. Si un concursante no responde al ser presentado, hay que esperar un tiempo razonable antes de presentar al siguiente concursante. Este tiempo razonable pues puede ser un minuto, pero sí se deberá tomar en cuenta con el juez principal de Toastmaster dentro de las reglas del concurso y está a criterio del juez principal. Para el concurso de evaluación y el de Table Topics, se pueden. este es un tema, yo lo he pensado mucho, les quiero decir que yo he pensado mucho en estos, en estos concursos del año pasado, el año pasado no se llevaron a cabo, pero yo estuve en mi mente siempre, pensaba, ¿cómo podemos asegurarnos que el socio no tiene pues no está escuchando lo que están diciendo los, los anteriores concursantes. ¿no? Para ello, el equipo de calidad ha pensado, el equipo de Toastmaster International ha pensado. Lo que se sugiere es hacer una sala de grupos pequeños en Zoom o hacer una, una, una sala de Zoom alterna para que ahí se puedan alojar los concursantes y el oficial de asambleas estar presente en ella y avisarles cuando será su tiempo de participación. Asegúrate siempre cuando estés en estas salas que los concursantes tengan las manos y el pueden tener el audio y el video encendido para que el oficial de asambleas, que va a ser quien esté ahí, esté pendiente de que nadie esté haciendo trampa escuchando las participaciones de los concursantes que van a... Se debe renombrar al orador muestra para que sea identificado en la plataforma. Si le debes poner ahí cuál, qué es este orador muestra y el nombre y así. No, si es necesario que se identifique. Y todo este material ustedes lo podrán descargar en el siguiente link que es el que pueden ver aquí. Pero les digo que de igual manera lo compartiremos con ustedes a través de sus directores de división para que tengan a la mano estos recursos y no se queden únicamente con ello. Descarguen también el reglamento de concursos de Toastmasters y léanlo, léanlo y léanlo. Y si lo vuelven a leer, van a encontrar cada vez detalles especiales que aunque tengas muchos años haciendo concursos Toastmasters, notarás que hay aspectos que son importantes de un concurso Toastmasters. A mí me gustaría en este momento iniciar la sección de preguntas y respuestas en la que iremos dando pie una a una y resolviéndolas lo haré yo y algunas preguntas también las podrá responder nuestro director de calidad Excelente mi querida Caro, pues primero que nada te pueda dar un aplauso virtual a nombre de todos los compañeros, amigos y socios que están aquí conectados y por Facebook Live y vamos a empezar entonces a responder preferentemente estoy poniéndole atención a las preguntas que están en preguntas y respuestas en el chat hay unas preguntas sin embargo se están repitiendo entonces me refiero a que es el mismo entonces si quieres escribir compañero que estás escuchando te sugiero que apuntes tu pregunta en la sección que está abajo a la derecha preguntas y respuestas claro nos pregunta eh, Fa de la Paz elegibilidad elegibilidad de los concursantes hay clubes que están haciendo que están haciendo que los de reciente ingreso puedan concursar aún sin haber completado el nivel 2 de Padway. Y están notificando a los concursantes que no pasarían al siguiente concurso de área, los que ya tengan completados el nivel 2. eso es posible? Hola, gracias por tu pregunta. No, no es posible. El reglamento es muy claro, el reglamento es específico y es requerible el discurso número 6 del manual de comunicador competente o la finalización de nivel 1 y 2 de cualquier trayectoria Padway. Posiblemente, si esto, esto es para los concursos de oratoria en español y el International Speech Contest, para el concurso de evaluación y el de Table Topics en inglés no existe esa regla. Entonces, asegúrate que esto que, que está sucediendo en esos clubes sea para otros concursos que no sean el de oratoria en español o el ISC. Si no es así, si no son ellos, entonces sí pueden participar. Está bien, es un buen momento de alentar a los socios a participar experiencia pero en el international speech contest y oratoria en español no es posible inclusive mi querida caro quizá podemos entender que también se refiere a clubes nuevos así es, que no que es. es la única excepción los clubes nuevos que tienen menos de un año de creación a la fecha del concurso si sí pueden enviar a concursantes para international speech contest y oratoria en español perfecto Iván Esparza nos pregunta, para los concursos de Table Topics, ¿cuáles son los requisitos de elegibilidad? Pues Decimos ser un socio activo, ser un socio pagado. En elegibilidad para Table Topics, no, no es necesario que haya completado el, los seis discursos de comunicador competente o los dos niveles de paro. Entonces, este es un concurso que está abierto y pues evidentemente serán socios que tengan buen manejo del idioma. Excelente, muchas gracias, Caro. Eh, Marcos, Salmerón, es que fíjate, aquí hay una parte bien delicada que es la de los table topics. Hay, mucha, hay muchas dudas. Ya, ya medio contestaste, ya, ya contestaste el tema de las salas. Sin embargo, bueno, aquí veo que Aurora Aubri que va a contestar esa pregunta. Dice: Para el, para el concurso de, de table topics, ¿cómo sugieren que los participantes estén fuera del Zoom y por otros medios no escuchen la pregunta? Eso lo pregunta Marcos Salmerón. Bueno, ya contesté a los grupos pequeños. Eh, director, aquí veo que estás. Comenta que tú vas a contestar esto, director. No, no es solamente para ir viendo quiénes ya respondimos las preguntas. Pero esta creo que ya la, la comentó ahorita. Sí, la... Salas de grupos pequeños. Sí, fue que era, no salas de grupos pequeños o un zoom aparte donde tú te asegures. Es importante. O sea, me parece muy importante el tema de tener abierta la cámara y abierto el audio, aunque se escuche mucho ruido en esa sala, ni modo, porque pues nosotros confiamos, ¿verdad? En en, en ustedes. Pero siempre es mejor tener un poquito de desconfianza y hacer que los concursos surjan de la mejor manera posible. Al final, la excelencia, la integridad es parte de nuestros valores. Sin embargo, un oficial de asambleas no estaría mal que les eche un ojito. Gracias. ¿Sí y y eh, César Miranda nos pregunta, ¿cuánto tiempo muerto por falla de red se considera dentro del concurso? Para esa pre sería para un concursante o por fallas técnicas del concurso, porque son temas distintos, ¿no? Si es una falla técnica a nivel concurso, a nivel organización, entonces el juez principal determinará cuánto tiempo es el que, el que ya, pues ya se toma en cuenta, media hora, una hora, lo cambiamos para mañana, ¿no? O sea, eso ya lo determinará el juez de concurso, pero en cuestiones de participantes, pues él podrá regresar, o sea, él podrá regresar y tomar en cuenta los 30, los 30 segundos extras que se le otorgan a través de las reglas. Arturo, me gustaría que me pudieras ayudar a contestar esta pregunta, el tema que platicábamos ayer respecto a cuánto tiempo, eh, si, se des, si se va el, el socio y ya no puede tener conexión, se le consideraría como descalificado del concurso. Claro que sí, estimada Caro. Mira, eh, esto ya dependerá de, del juez principal de cada uno de los concursos, determinar cuál es ese tiempo que se considera prudente para esperarle. Como lo comentabas en algún punto, eh, a ah, previo al concurso, determinamos con todos los concursantes cuál va a ser ese tiempo prudente que le vamos a dar al concursante para que pueda esperar eh, en caso de que llegue a tener alguna falla. Si se puede volver a conectar, en ese caso, eh, se le permite reiniciar su discurso en el momento en el que se cortó. Como lo hemos comentado, reinicia en el momento en el que se cortó y el Toastmaster nos indicaría cuál fue ese momento para que el concursante retome su participación. Excelente, gracias director. Entonces, para hacerlo claro, será un consenso que se determinará con los concursantes y el juez principal al momento de la lectura de reglas. siguiente pregunta todavía Correcto, que nos con todo pregunto. gusto Julisa Alegría Escobedo nos pregunta los jueces necesitan tener alguna capacitación para poder desempeñar su función se supone lo que lo que manifiesta el reglamento de Toastmasters es que un socio una vez presentado seis discursos del manual de comunicación competente o dos trayecto, dos niveles de cualquier trayecto de pathways tiene las habilidades suficientes para fungir como juez dentro de un concurso. Estará a determinación y elección de cada director de área, cada presidente de concurso, director de división, si ustedes quieren hacer alguna capacitación para jueces y darles otra vez este tema de la legitimidad, de las protestas y todo ello, para que pues, ni, nadie tenga dudas. Pero eso queda a consideración de los presidentes del concurso o de los directores de áreas y divisiones. Muchas gracias, Caro. Aquí hay una pregunta de Iber Rodríguez que dice, si un concursante pierde conexión, ¿de cuánto tiempo dispone para recuperarle y continuar? ¿En qué momento pierdes conexión, su oportunidad para continuar? Aquí yo quisiera acotarla un poquito, Caro, tú ya comentaste que tiene que retomar donde el Toastmaster le indique. Aquí quizá yo lo, lo te pediría que complementar de la siguiente forma. Si, si el concursante regresa, ¿es necesario o no preguntarle al Toastmaster dónde se quedó? ¿O el concursante puede arrancar sin preguntar? Sí, si es, si es una regla que el Toastmaster debe indicarle cuál es la palabra o la frase en la que se quedó. Porque entonces eh, podría, podría prestarse a, a otras interpretaciones que ya no van dentro del reglamento. Eso, eso que estás diciendo se me hace muy, muy importante. Entonces, ojo, concursantes, cada uno cuando regrese, se espera que el Toastmaster le diga dónde retoma. ¿Es correcto? Sí. Así pues, es. Perfecto. Clarísimo. Iván Esparza. ¿Se puede descalificar a un concursante en Table Topics si se sospecha que está recibiendo información referente a la pregunta del concurso? Es muy buena pregunta. Sí, se puede. Sí se puede porque es la regla. No puedes escuchar las preguntas de tus otros compañeros. Aquí el tema es cómo lo sabes y cómo sabes que esa información que está llegando a ti es verídica. ¿no? O sea, creo que habrá que, que presentar pruebas, pero recordemos que para hacer protestas Únicamente pueden ser por los concursantes mm. o los jueces del concurso. De ahí, así venga nuestro querido amigo Salvador Santoyo a querer hacer una protesta, no será, no será posible. Me voy a cerrar mi cámara porque me veo, me veo muy... Sí, <risa> ahí, ahí, ahí. Mira, eh, aquí me gustaría que hiciéramos la siguiente aclaración, porque tú, como tú lo comentas, solamente las protestas son por el, el juez en jefe, o los jueces en jefe... Perdón, los, los jueces votantes o los concursantes. Correcto. Si el oficial de asamblea se da cuenta de que algún concursante está haciendo una mala práctica, entonces, eh, considero, tú dices, ¿correcto? Que entonces el, el oficial de asamblea vaya y le avise al juez en jefe. ¿Sí? Eso puede ser, porque digo, o sea, entiendo que el oficial de asamblea no puede hacer la protesta. No, el oficial de asamblea no tiene esa facultad pero sí le puede dar la notificación al juez en jefe, el juez en fe, jefe hacer sus averiguaciones y tomar una decisión al respecto. Excelente, creo que es una muy buena acotación. Brenda Cruz dice, ¿cuál es la diferencia entre el juez principal y todos más del concurso? Eh, pues, okay. gran diferencia. Viene. Es una gran diferencia. El juez principal es quien se encarga de llevar el liderazgo de los jueces votantes, de reunir las boletas de calificación, y hacer el escrutinio junto con los escrutadores para dar el resultado final. Es quien da la fe y la legalidad de que los concursos están llevando a cabo de acuerdo al reglamento de los concursos. Y el Toastmaster es la persona que puede ser o no puede ser el presidente del concurso. El Toastmaster es quien se encarga de presentar a los oradores de pedir los tiempos para votación y de hacer las entrevistas y todo lo que ustedes quieran hacer en sus concursos. El Toastmaster generalmente es el presidente del concurso. Se da mucho que el Toastmaster en las áreas, pues es el director de área y es el presidente del concurso y él trabaja de la mano junto con el juez principal para que todo fluya de manera correcta. Creo que también es una buena acotación, mi querida Caro que el Toastmaster puede ser el presidente, sin embargo, pues, es. es recomendable que cada, cada quien tenga su rol para que no se... Así eh, es, también puede ser, futuro. no sé sí, si porque puede ser que el presidente del concurso o sea en un club, por ejemplo, el presidente del concurso sea quien lo organizó, pero hay un Toastmaster, ¿no? y el Toastmaster, el presidente del concurso presenta el Toastmaster y se hace todo el protocolo como lo conocemos en una sesión. Perfectamente, claro. Gris Olivares, ¿Qué recomiendan? ¿Que los jueces sean de otros clubes o tratar de que sean del mismo club? Ahí, ahí está acotado en el material que acabamos de, de ver. Cuando es a nivel club no hay ningún inconveniente que sean los socios del mismo club. Pero cuando es a nivel área y a nivel división, se sugiere que no sean de los mismos clubes para evitar el conflicto de intereses y que entonces no tengamos por ahí un efecto halo o algún inconveniente que diga, no, pues cómo no iba a ganar el socio del de club Atenas si todos los jueces eran del club Atenas, ¿no? O sea, hay que ser equitativos y darle la oportunidad a todos los socios de ganar con un discurso y no por la popularidad. Excelente. ¿Dónde pueden consultar el material que acabas de exponer, este, puede, Caro? Es, es una página, en eh, la página eh, nuestro director Arturo Aubry nos hizo el favor de crear una plataforma especial para toda la información de calidad. Entonces, en esta, en esta página ustedes pueden descargar incluso el material de los concursos, como pueden ser las boletas, el reglamento y todo lo que ustedes van a requerir para ello. Esos, esa liga se les va a hacer llegar por medio de sus directores edificios. Excelente, porque muchas de las preguntas van en función del material que fuiste diciendo, muchas las pusieron antes de que comentaras algo, entonces esas no las voy a comentar porque ya están, entiendo resueltas. El material, ¿no? de hecho, fíjate que el material se descargó, se, se hizo, se tiene, está en esta plataforma, ustedes lo pueden descargar ahí, pero también si ustedes se dan la tarea de leer el reglamento de cada concurso, en el mismo reglamento nos dice cuál es la forma que podemos descargar en la sede para tener el material del concurso, pero no se preocupen, nosotros ya hicimos todo eso por ustedes, entonces esa información la tendrán ustedes. Esta es la liga, es bit.ly diagonal calidad de 34. Ustedes pueden entrar y ahí está todo el material disponible. Perfecto. Inclusive, ¿lo dices bien este, Caro? porque el, todo el material está a la mano en la página del Distrito 34, bueno, en la página de, de Toastmaster. Master. Sin embargo, el director de área es el que la tiene, digamos, a la mano. Así ¿verdad? es. Muy bien. Eh, si un club es relativamente nuevo de tres meses, ¿puede concursar? Bueno, ya lo comentaste. Sí, sí, sí por favor, concursen. Creo que un, un club nuevo que se avienta a concursar está dando por hecho que va a ser un club que va a estar presente en todos los aspectos. Pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Arturo, ¿tiene algo que, que decir? Sí, solamente para acotar, eh, solamente aplica para los socios fundadores del club. Fundadores, sí, así es. Y después de ese club nuevo inscribe a socios que no son socios fundadores, esos no aplican para, esta, para este lineamiento, ¿vale? Solamente. Esa es una maravillosa acotación, director, porque efectivamente, únicamente los 20 fundadores, es correcto, y eso genera mucha conclusión. Qué bueno que lo aclares. Muy bien. Gracias, doctor. María del Socorro Ramos Caramillo, una falla técnica que obviamente no está en nuestras manos, internet, etcétera, ¿podría ser factor a calificar y repercutir en la decisión de los jueces? No, como bien lo mencionamos en el material, los jueces únicamente deben estar enfocados a evaluar el fondo y la forma del discurso. Las fallas que tengan que ver con audio e iluminación no deberán ser votadas porque como lo mencionamos, ustedes cuando ven una boleta no viene en la boleta, eso no es calificado. Correcto, ni tampoco el de los camotes. Dice claro, esto. pues sí deberemos cuidar, no Digo, creo que, que, que sí debemos cuidar que nuestro audio, nuestra iluminación pues, sea óptima para darle ese, ese auge a nuestro discurso que merece para llegar a las finales de distrito. Excelente. La rifa de los, Isabel Arroyo, la rifa de los lugares 1, 2, 3 y 4, bueno, me refiero a la, la, el, la rifa de participación, ¿se hace antes del concurso o al inicio del concurso? Esto lo decide el, el juez, el juez principal, pero se recomienda por cuestiones de tiempo y de logística que se haga previo, en el momento de la lectura de reglas. La lectura de reglas sí tiene que llevarse a cabo, no puede haber un concurso si no se han leído las reglas. Las reglas tanto para los jueces, los escrutadores, los cronometradores, como para los concursantes. Y en ese momento de las reglas es cuando se hace el sorteo y se menciona por parte de Toastmaster cuál es el orden de los participantes. Eh, claro, para que quede bien claro, ¿quién hace la rifa? ¿El presidente del concurso o el juez en jefe? Es que el, el juez en jefe hace la lectura de reglas con los concursantes, no, con, perdón, con los, los con los jueces, y el, el presidente del concurso la hace la lectura de reglas con los participantes. Incluso puede ser el juez en jefe quien haga la lectura de reglas con ambos, y es el juez en jefe quien debe hacer la lectura de reglas de preferencia, ¿no? Pero el, el presidente del concurso también tiene la facultad de hacerlo. Perfecto, Brenda Cruz pregunta. ¿Para el concurso de Tegu topics tiene que ser la misma pregunta para todos o puede ser diferente pregunta en torno al mismo tema? Tiene que ser la misma pregunta. La misma pregunta por cuestiones de... Pues que hay que ser igualitarios con todos. Imagínate que vamos a preguntarles a alguien sobre la inflación y luego alguien entonces, sabe y alguien sí. Entonces la pregunta debe ser la misma. Y esta es determinada por el Toastmaster de Código. ¿El Toastmaster o el presidente del concurso? El, bueno, el presidente, es que yo traigo aquí en mente que el presidente es el Toastmaster, perdón, sí, el, <risa> el presidente del concurso. Excelente. Fernando Javier Sanguino, hola, ¿hay algunos manuales o guías de cómo ser escrutador, Toastmaster del concurso, cronometrador, etcétera? Sí, en el en esta información que nosotros eh, te compartimos por parte del, por parte del, del, del equipo de calidad vienen puntos específicos y también en el reglamento de concursos de Toastmasters hay información valiosa de acuerdo a cada uno de los roles del concurso. Perfecto. Obviamente la parte técnica es una cuestión que sigue preocupando en el supuesto caso de que el concursante que expone se congela la imagen pero se escucha y el concursante sigue hablando ¿cuál es la acción sugerida? ¿Que continúe o se le avisa que está congelado para que se normalice su imagen? Eso nos pregunta Oliver Mota Okay. ¿Nos puedes apoyar con esa respuesta, por favor? Claro, mira, no, Toastmaster no tiene una, un lineamiento respecto a cómo se manejan ese tipo de situaciones. De hecho, Toastmaster todavía estábamos también descubriendo muchos de los aspectos técnicos de llevar a cabo concursos virtuales. En esos aspectos es muy importante que utilicemos el criterio, ya sea de nuestro juez principal y de nuestro Toastmaster. Específicamente para ese tipo de situaciones, que es lo que... Eh, eh, se, ha, se ha hecho de forma exitosa es que el Toastmaster le indique que tiene un problema técnico para que le podamos ayudar a, a corregirlo se para el concurso en el momento en el que hubo ese, ese problema técnico lo corrigen y entonces reinicia a partir de que el problema técnico se llevó a cabo ¿vale? en todo momento y aquí me gustaría recalcar este punto muy importante es hay muchas cosas que están en el reglamento y todo lo que viene en el reglamento es protocolo y se tiene que llevar a cabo conforme el reglamento lo dice. Pero hay muchas otras que no están en el reglamento, como es el punto de los eh, concursos virtuales y de toda esta situación con las conexiones de Zoom y que si se desconectan o no. Entonces aquí ya es más de sugerencias, recomendaciones, buenas prácticas, que es lo que eh, hemos estado compartiendo, eh, sobre todo en la última parte del, del webinar de, de nuestra coordinadora Carolina, donde eh, lo más importante es ...utilizar nuestro criterio como concurso... ...como Toastmaster, como presidente del concurso... ...como juez principal... ...para eh, dos cosas importantes. La primera, apoyar a que los concursantes... Eh, ...tengan un espacio de crecimiento, de aprendizaje... ...donde todos podamos disfrutar el concurso. Y el segundo, donde todos los concursantes... ...tengan la misma oportunidad equitativa y justa de participar. Eres muy claro, director... Y creo que nos queda a todos también de manifiesto que el criterio es importantísimo, con base a que a entender que no es un concurso de tecnología, ni es un concurso de high definition, ni de gran sonido, simplemente es eh, privilegiar utilizando los medios que pues han designado tecnológicos para, este, para estos medios. En los, pregunta a Sara: en los concursos de área, debe haber la misma cantidad de jueces votantes de cada club de área me imagino que se sí. que, que si hay cuatro, cuatro áreas, cuatro pero cuatro clubes en el área cuatro jueces ¿podrías justificar? Nos, nos, menciona, nos menciona el reglamento que para las áreas se requiere, se solicitan como mínimo cinco jueces aquí recordemos que en las áreas se sugiere en el reglamento se dicta que no deben ser de, las, de los mismos clubes por las cuestiones de los conflictos de intereses. ¿sí? Entonces, este, agarrar de ahí mínimo cinco y ya de ahí, pues si ya tú quieres, 20 jueces, nada, tampoco 20 jueces. Pero este, sí, sí, sí es necesario que se cumpla con el número de jueces que se establece en el reglamento. Arturo. Y nada más para aclarar este punto, eh, porque aquí hay confusión y apenas hubo unos cambios hace poco, eh, no, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado. En el área sí pueden ser jueces los, los pueden ser jueces de los mismos clubes del área. Pero si vamos a elegir jueces de clubes del área, debe de haber una proporción equitativa de todos los clubes. Es decir, si tú tienes cinco clubes en tu área, tendrías que elegir a un juez de cada uno de los clubes del área, de, de tu área. ¿vale? Si tienes cuatro ah, clubes, entonces elegirías por lo menos dos jueces de cada área, perdón, de cada club para que se cumpla con esta parte tanto de que sea equitativo y que tengamos el mínimo de cinco jueces eh, en el concurso de área. Nuevamente, ¿cuál es el objetivo de esta regla? De esta regla que sea equitativo entre todos los clubes y por otro lado que tengamos un mínimo de cinco para que entonces el criterio sea amplio en la toma de decisiones de los ganadores del concurso. Para concurso de división ahí sí está especificado que no pueden ser del mismo club de alguno de los concursantes. Okay. y viene ese reglamento, mínimo cinco jueces si tenemos tres jueces de un club, pues tiene que haber tres de cada club ¿verdad director? no serían doce jueces, pero no importa, mínimo cinco y máximo, no hay máximo ¿verdad? no, no hay el máximo, pero pues la boleta tiene máximo diez lugares entonces <risa> correcto, muy bien Adrián Martínez, siguen sigue las inquietudes respecto a la parte tecnológica si se desconecta el concursante y ya no entra, ¿cuál es el tiempo de espera para pasar con el otro concursante? La respuesta es la misma, es criterio de Toastmaster, de, dice en el material compartido que deberá tomar un tiempo considerable a su criterio para pues, tomarlo en cuenta ¿no? y presentar al siguiente orador y también lo deberá consultar con el juez pues, principal. Fíjate, aquí viene una pregunta, esta es, esta es mía, cabrón. Digamos, el concursante 2 se desconectó, no pudo, ¿es criterio del Toastmaster o del juez en jefe pasar al 3, o sea, brincárselo y después volver a pasar al 2? Es decir, hacer una permuta. Si el 2 por algo no pudo conectarse, entonces si te pasas al 3 ya te brincaste al 2 o se puede permutar el lugar. No pudo conectarse después, o sea, cuando, si ya no estuvo conectado cuando se dio inicio al concurso, inmediatamente ese concursante está descalificado. Okay. Entonces yo, a, o a mí me tocaba, tocaba el 3, me tocaba el 4, yo soy el 4, y cuando me toca el lugar 4, no, no tengo internet o se me fue la luz, no puedo pasar después del 6, o sea, si no, si no participo cuando es mi, no es mi lugar, ya no paso. Arturo nos puede responder a esa pregunta porque ayer platicamos sobre ese tema y él estaba resolviendo. Exactamente, mira, aquí nuevamente entra el tema del criterio. Eh, si un concursante no se presenta de entrada a, al concurso, pues entonces queda descalificado. ¿Vale? Si sí se presentó y por alguna razón no tuvo la conexión en el momento en el que tocaba participar, ahí es donde entra el criterio de cuánto tiempo le vamos a dar para esperarlo a, a que se pueda reconectar. En esos momentos el, el, el Toastmaster declara un receso, vamos a esperar, vamos a contactar al concursante para ver qué está sucediendo y eso es a criterio pues del juez pues principal. ¿Cuál es la recomendación? Pues, obviamente el juez principal se pone en contacto con el concursante, ve qué está sucediendo, te vas a poder conectar, ¿cuál es la situación, cuánto tiempo te vas a tardar, no? Y determinando si es eh, prudente o no el tiempo, le damos la oportunidad esperándolo a que se reconecte. No lo podemos pasar al final, ¿por qué? Porque entonces eso generaría una desventaja respecto a el orden de participación, ¿vale? Entonces sí esa que... pregunta porque en, en un concurso cívico sí, sí lo hicieron lo dejaron al final porque existía un tema en lo que se conectaba, para darle agilidad al concurso, y bueno, nos vamos con el que sigue, con el que sigue, y lo dejamos hasta el último. Pero es lo que tú estás diciendo que no se debe de hacer. Se le puede hasta, no sé, el tiempo que se determine, 5, 10, 15, 20 minutos, pero nunca brincárselo y pasarlo después. Perfecto. Eso es algo que creo es importante dejarlo claro. Excelente, director eres, eres claro con tu respuesta. Pues básicamente, del tema de preguntas y respuestas, de, de aquí ya están, y del otro lado del chat, pues parece que también Muchas, muchas se repiten. Felicitaciones, Hay una pregunta que me gustaría responder, que dejaron aquí, déjame ver, si lo encuentro. Del lado de, del chat, porque del lado de ahí. Una cantidad, está allá. Ok, dicen, ¿pueden repetir sobre los socios y directores que no pueden ser elegibles? Ok, miren, esta es una muy buena pregunta y de hecho les voy a compartir la pantalla del reglamento, para que lo veamos y veamos exactamente cuáles son las personas que no pueden concursar en ningún tipo de concurso. Entonces, permítame nada más. Porque también, de hecho, hubo cambios este año respecto a este punto importante. Listo. Entonces, aquí está muy claro que... No, <risa> Perfecto, entonces en el inciso C del de punto de elegibilidad. Los siguientes son inelegibles para competir en ningún concurso de Toastmasters. Cualquier director o uh, algún oficial internacional uh, que esté en su cargo. Los um, Regional Advisors oficiales de distrito que estén en cargo y que su periodo termine el 30 de junio, estamos hablando del director de distrito, director de calidad, todos los gerentes, directores de eh, división, directores de acto, todos ellos no pueden concursar. Candidatos a directores y oficiales internacionales, el director inmediato anterior del distrito, candidatos o oficiales que estén eh, postulándose alguna, algún cargo de distrito para el el siguiente periodo, el periodo que comenzaría el primero de julio de 2022, pueden todos aquellos socios que van a ser eh, oficiales de concurso, jueces, eh, presentadores de alguna plática, escutadores, en el mismo concurso en el que van a participar, para todos aquellos que son jueces, eh, Jueces de desempate, juez principal, en el mismo tipo de concurso en el que van a competir más allá de nivel de club, tampoco pueden concursar. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a concursar en nivel área, nivel división, no seas juez principal, no seas juez votante, no seas juez de desempate en ningún nivel. Es uno de los cambios que hubo este año. Eh, obviamente, los cronometradores, el escutador, el agente de armas en el mismo concurso en el que están compitiendo. Presentadores de pláticas educativas, el Toastmaster, alguno de los eh, líderes de comités dentro del evento, por ejemplo, una convención, tampoco pueden concursar dentro del mismo, dentro del concurso que se esté llevando a cabo en ese evento. Pasados ganadores del, del World Championship of Public Speaking. Eh, y lo que había comentado Carolina, si vas a participar en, en más de un club, tienes que elegir una sola área para cada uno de los tipos de concursos en los que quieras participar, ¿vale? Estas son las personas que no pueden participar en ningún concurso de Toastmaster, para que lo tengan en cuenta. El punto más importante del cambio que hubo de respecto al año pasado en el reglamento es este, el punto número 7, donde se cambió la redacción de esta regla. Antes tú podías concursar y ser juez a nivel de club, y no había problema. Este año la forma en la que está escrita... Eh, consultándolo con la sede, el cambio es para que no se pueda, eh, no, puede, no puedes concursar a nivel área si eres juez principal de desempate o votante en la misma categoría en la que estás eh, concursando. ¿vale? Entonces, por favor, evitemos concursar, evitemos ser jueces de esos tres tipos si vamos a concursar en nivel área o superior. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante porque entonces vamos a generar ahí un conflicto. Director, pero a nivel club sí se puede entonces, ¿verdad? ¿Eso sigue? No. En ningún nivel puede ser juez principal de desempate o eh, votante si vas a concursar en nivel área o superior. Ok. No. Excelente. Creo que fue muy clara la explicación. Eh, a ver, Caro, nos pregunta Brenda Cruz, ¿la lectura de reglas es en otro día diferente al concurso? No, es el mismo día del concurso, porque recordemos que la lectura de reglas también es importante para saber cuáles son los concursantes que sí llegaron al concurso. Entonces, una vez que se leen las reglas y da inicio el Toastmaster con el concurso y no hay un concursante, entonces está descalificado. Por lo tanto, la lectura de reglas se debe llevar a cabo el mismo día del concurso. Nada más para aclarar ese punto, mi estimada Carolina. Ahora con los concursos virtuales, eh, la sede ha permitido llevar a cabo lectura de reglas antes, siempre y okay. cuando la consideración es que antes de empezar el concurso, pues sí se se haga, se revise que estén todos los concursantes. Que estén todos presentes, ok. Pero sí podemos hacer la lectura de reglas un día antes, unos días antes, y durante la lectura de reglas se hace la, el sorteo de los participantes, se le comparten las reglas, cualquier duda que tengan los concursantes pero asegúrense que en el momento del concurso estén ya los concursantes presentes para, eh, pues para términos de que estemos contando con su asistencia. Recordemos que si un concursante no llega, se considera que es ausente y entonces se le permite al, al siguiente eh, participante, al digamos al segundo lugar, o es el lugar que siga dentro de los ganadores del nivel anterior, poder participar. Director, y sigue vigente la, la regla de que si un concursante no está presente en el torteo, puede designar a alguien para que tome su lugar, pero debe estar presente cuando el Master toma las palabras, ¿correcto? ¿Eso, eso sigue vigente? Es correcto. Ok. Entonces, concursantes, más cuidar esa parte. Si está hablando el, el, el presidente del concurso, dando la bienvenida, y no estás, todavía tienes unos... ¿Cuántos segundos en lo que le pasan el mazo de mando al Toastmas del concurso? En ese momento, si no estás, aunque hayan tomado tu lugar de sorteo, automáticamente estás fuera. Excelente. Muy bien, eh, Urín, felicitaciones. Urín Domínguez, felicita a los organizadores del webinar y a Carolina Domínguez por su... Domínguez, Carolina Ceballos, por su sí. presentación. Eh, pues, director, Carolina, hemos eh, agotado las preguntas. Eh, no sé, director, si quisieras eh, com com complementar algo más. Claro que sí. Eh, comentar nada más que ninguno de los que estamos aquí presentes somos infalibles y tal vez a veces podemos malinterpretar las preguntas o se nos puede fundir un fusible en ese momento y a lo mejor eh, puede llegar a pasar que haya algo que se nos vaya y podamos cometer un error en la interpretación del reglamento. Es muy importante que siempre nos apeguemos a lo que dice el reglamento. Este webinar, este entrenamiento, esta guía que les estamos compartiendo es una uh, ayuda para poder entender las treinta y tantas páginas que tiene el reglamento de una forma concisa, directa, fácil de digerir. Pero siempre es recomendación darle una leída al reglamento, si vas a ser juez principal, si vas a ser concursante, para entender realmente lo que estamos eh, llevando a cabo en un concurso de oratoria. Los concursos de oratoria son una forma en la que podemos desarrollar nuestras habilidades de liderazgo, organizando el equipo, gestionando los recursos, resolviendo conflictos, y como oradores nos permite desarrollar esa capacidad de transmitir emociones, de compartir sueños, de llevar a cabo lo que eh, cómo es que podemos interactuar con una audiencia e inspirarla y motivarla. Entonces, en, en todo momento, cuando haya duda... Es mejor ah, preguntar a fuentes oficiales, al reglamento, a la sede internacional. En, un, en su momento, un servidor como director de calidad y todo el equipo de calidad eh, estamos para guiar, para apoyar. Eh, pero también es importante que nosotros utilicemos nuestro criterio. Cuando seamos juez principal, cuando seamos todos máster, van a haber conflictos, van a haber situaciones que tal vez no, no hayamos visto antes. Apegándonos al reglamento... Tratando de siempre salvaguardar el mayor beneficio para nuestros concursantes y para el equipo de apoyo, eh, les aseguro que vamos a tomar las mejores decisiones y sobre todo basándonos en los cuatro valores de nuestra organización, integridad, servicio, respeto y excelencia, porque esos son los que nos permiten tomar decisiones acertadas y efectivas. Si hay alguna duda, si hay alguna cuestión que no quedó clara, si todavía tienes más consideraciones respecto a lo que acabamos de ver, reglamento, cuestiones virtuales, desconexiones, alguna situación que por alguna razón no te haya quedado clara o que tú consideres que lo que se dijo aquí no es correcto, ponte en contacto con nosotros. Para eso estamos. Estamos para eh, establecer una línea de comunicación, para discutir, para poder debatir de forma sana y respetuosa lo que es mejor para nuestro equipo para nuestros concursantes y para nuestros socios en general no se trata de que el distrito 34 así dice que es y no va eh, eh, y así te tiene que hacer sino que realmente lo hacemos porque queremos ayudar a que todos los concursos se lleven a cabo en excelencia de la mejor manera posible con criterios uniformes y eh, pero también estamos abiertos a las áreas de oportunidad y a que si tú consideras que algo por alguna razón no es correcto, no lo hagas saber y con gusto lo podemos platicar. Muchísimas gracias. Le doy las gracias a Carolina. Juan Ernesto, muchísimas gracias. Te de regreso la palabra. Muchísimas gracias, director. Pues ha sido totalmente claro. Y yo resumiría con dos cosas importantes que dijiste. Criterio y reglamento. No hay más. Al final hay que privilegiar los concursos al concursante hay compañeros que a lo mejor es la primera vez que van a concursar y no deben de estar más estresados por la cuestión tecnológica que por la cuestión misma del, del concurso per se. Eh, Carolina también ha sido muy clara, es nuestra coordinadora de concursos a nivel distrito, por favor consúltenla, aquí está la información, la grabación va a estar puesta en YouTube, eh, la liga de la información que compartió Carolina también está a tu disposición, eh, el que pregunta no se equivoca, eso es una realidad, para eso están este tipo de webinars, va a haber más, yo... Eh, ...celebro que Arturo Aubry tiene a bien eh, diseñados varios webinars... ...durante todo, toda la gestión... ...de los diez meses y medio que quedan... ...en esta administración... ...ahorita el foco pues, son los concursos... ...y aquí estamos a tus órdenes, a tu disposición ...toda la información que acabas de escuchar... ...está totalmente a tu disposición... ...y siempre habrá alguien que te pueda responder... ...y si esa persona no te puede responder... ...siempre habrá alguien que le pueda responder a la persona... ...que no te pudo responder... ...entonces agradezco Arturo... ...tu presencia, tu participación tu calidez, tu preocupación por hacer esos concursos, concursos de calidad y por supuesto Caro, te damos la, este, las gracias por haber sido la madrina de este grupo de este ciclo de webinars que comienzan a partir del día de hoy y estoy seguro que todo lo que en adelante se haga a través de consultar, de practicar y de establecer ante todo momento nuestros cuatro valores, vamos a llegar a un buen término ¿Algún mensaje final, Caro? Y agradecerles a todos los presentes por estar atentos. Agradecer a Arturo Aubry por la oportunidad de estar en este comité de coordinación de concursos. y Sobre todo, recordarles que los concursos, la organización de concursos, no es un momento para improvisar. Es un momento para hacer las cosas como se tienen que hacer. Entonces, si ustedes quieren improvisar, los invitamos a concursar mejor en un concurso de Table Topics. Y ahí ustedes podrán poner en práctica la improvisación. Y apegarse siempre a los reglamentos, los lineamientos y trabajar con los cuatro valores de la organización. Gracias a todos, deseo que tengan una excelente noche. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o necesitan más información, no duden en levantar la mano, solicitar apoyo porque el equipo de calidad está listo y dispuesto a responder todas las dudas que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias, eh, Juan Ernesto, también a ti por tu cordialidad y tu calidez. Y es bueno agradecerles y no se pierdan todos los webinars que están preparados por el equipo de calidad, porque serán de gran aprendizaje y de mucho valor para todos ustedes. Que tengan excelente noche. Maravilloso, pues hecho todo. Muchísimas muchísimas felicidades por tu asistencia y por tu participación, y vamos a generar concursos de excelencia. Yo soy Juan Ernesto Crespiña webinar chair de esta gestión, y ha sido para mí un placer coordinar este evento, Arturo. Te abrazo a la distancia y estamos para servirte en esta gestión. Buenas noches.